hola qué tal amigos happy monday bueno pues bienvenidos este sol todavía lo tenemos aquí en barcelona un poquito de, de calorcito todavía ¿eh? bueno pues te voy a contar bueno, te voy a leer hace mucho que no te leo y a mí me encanta leerte algo que te sea útil para ti que no me conoces soy carla Ornelas. feliz comienzo de semana vivamos nuestras vidas deja aquel asunto en paz, déjalo estar, ya no insistas, no cargues con culpa, si tú ya hiciste todo lo necesario, si tú ya lo pensaste, ya no te quiebres más la cabeza, no fue tu intención, no actuaste mal, ya lo explicaste, ya lo dijiste, bueno, a parar, a seguir con nuestras vidas. Feliz comienzo de semana, este es Happy Monday, yo soy carlos Ornelas, comenzamos. Mira, mira, me encanta, me encanta leerte esto. Vivamos nuestras vidas. Siempre nos quejamos de la rutina. Me llama mucho la atención que siempre estamos con, cansados de la rutina. ¿Y sabes qué nos da la rutina? Nos da estructura, nos da estabilidad. Entonces, no te quejes de la rutina. Al contrario, sigue con tu vida. Te voy a comenzar a leer. No dejes de vivir tu vida. Muy a menudo, cuando se da un problema dentro de nosotros... O a nuestro alrededor retrocedemos al pensar que si pudiéramos nuestra vida, si pusiéramos nuestra vida en suspenso, posiblemente podríamos contribuir en forma positiva a la solución. Y estamos pensando y pensando y estamos en suspenso. Pues no, si una relación no está funcionando, si enfrentamos una decisión difícil, o si nos estamos sintiendo deprimidos, podemos poner nuestra vida en suspenso y atormentarnos todavía más con pensamientos obsesivos. Abandonar nuestra vida o nuestra rutina no contribuye a una solución, contribuye a agrandar el problema y nos paraliza justamente para encontrar una solución. Con frecuencia la solución llega cuando ya lo dejamos ir. Eh, Melody Beadle, ¿eh? ella nos comenta esto, frecuentemente la solución llega cuando ya te detienes, cuando estás en paz y regresas a tu rutina y dejas de obsesionarte por el problema a veces, aunque no sintamos querer dejar ir o poderlo dejar ir, a veces no somos capaces nos regresa y nos regresa y estamos con una intranquilidad terrible bueno, pues vamos a esforzarnos ¿eh? vamos a dejar ir y vamos a actuar como si pudiésemos, como si pudiéramos y eso nos ayudará a dejarlo ir tal como deseamos. Si la solución ya no está en tus manos, déjalo ir. No tienes por qué renunciar a tu poder para solucionar problemas. Puedes dejar de concentrarte en tu problema y concentrarte en tu vida, confiando en que el hacerlo así te llevará a acercarte una solución. Así es que hoy vamos a atender nuestras rutinas, vamos a seguir tratando de, eh, de, de actuar, de no obsesionarnos acerca de lo que nos está molestando, de no obsesionarnos por encontrar una solución ya, ahora. Déjalo estar, déjalo estar, todo se acomodará, sigamos con nuestras vidas, todo cae por su propio peso, confía, tranquilo, tranquila, bueno. Soy Carla Ornelas. Te mando todo, todo, todo mi cariño. Gracias, todo mi amor. Gracias por unirte a este gran equipo de Fuertes y Valientes. Te espero el siguiente lunes. Feliz comienzo de semana. Ojalá esta lectura haya sido oportuna para muchas, muchas personas que necesitaban escucharla. Te mando muchos besos. Únete, suscríbete a este gran equipo. Feliz comienzo de semana. Adiós.